hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando linux.com bueno en esta ocasión os traemos eh, quick champions como sabéis quick champions eh, es un juego que tiene soporte para, para windows en esta ocasión por pues, nosotros estamos eh, pues eh, realizando pues un una emulación con Steam Play Proton. Hasta ahora este juego no se podía jugar con Steam Play Proton porque había una librería que daba problemas. Y bueno, lo que tenías que hacer básicamente para poder eh, jugar era eh, engañar al sistema diciéndole que una librería era otra librería. Con eso, bueno, pues con conseguías que, que el juego arrancase. Eh, pero bueno, hoy pues... Eh... Inicié Steam y vi que el juego pues, se había actualizado Se había actualizado además con bastante Con, con muchos gigas O sea, 3,8 gigas de actualización Y dije, bueno, pues, vamos a probar Vamos a probar a ver si funciona No vaya a ser que estemos aquí Aparte es un juego que hace bastante tiempo que Que le tengo ganas Y nada, eh, pues aquí estamos Con Quake Champions Funcionando en, en Linux gracias a, a, a Steam Play Proton Gracias pues a como sabéis, pues a esa especie de eh, reimplementación, de fork, de Wine y eh, de Xvk y otros proyectos más eh, que bueno, pues consiguen que tengamos soporte, entre comillas, eh, semi-nativo de montones de juegos para Windows en nuestros ordenadores con, con Linux. Y vamos a, a ir, por ejemplo, pues aquí. Nada, como veis están avanzando aquí pantallas. Me estoy uniendo una, a una batalla por equipos a muerte. Tengo muy poquito nivel porque pues, de, he debido jugar 4 o 5 partidas. Y, y bueno, pues eh, vamos a ver qué tal, qué tal va esto de, de quick Champions con Steam Play Proton. A ver si se si acaba de cargar. Y, y bueno, pues vemos un poquito el, el juego. Lo que es la calidad la tengo en nivel medio, eh, no la tengo muy alta. Y, y bueno, pues eh, estos serían los personajes con los que, con los que vamos a, a competir. Una cosa que os quería comentar, el juego cuando empiezas a jugar tiene como unos pequeños paroncillos, ¿vale? Si veis eh, algún parón, sobre todo ahora al principio, es bastante normal. Es como si estuviera, pues... Eh, Haciendo alguna, alguna cosa El, el juego, o sea, como si estuviera Yo que sé, pues compilando algún shader O cargando pues alguna zona del mapa O algo así, pero es completamente normal ¿Vale? Después otra cosa que también os quería comentar Es bastante, bastante Bastante normal Que el nivel de frames que veis en la pantalla Sea así debajo, ¿vale? Esto viene dado pues Porque estamos eh, Grabando con estamos grabando pues con el OBS y eso pues hace que, que perdamos muchísimos frames por segundo. Además también estoy grabando en una ventana porque como sabéis los juegos pues que funcionan con Proton no sé por qué razón, no sé si por culpa de OBS, por culpa de Ubuntu o, o por culpa de XVK pues no me deja grabarlos con el OBS a, a pantalla completa y bueno pues al tener que grabar en ventana, pues eh, incluso baja un poco más el, el, el rendimiento del juego. Pero bueno, os puedo decir que perfectamente eh, se, pod se podría decir que a lo mejor lo pues un 30% más de frames por segundo se pueden llegar a, a conseguir. Bueno, También depende mucho de, del mapa. Y nada, vamos a pegar aquí tiros. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un Quake. Todo el mundo sabe que, que es eh, un juego muy, muy rápido eh, de, de pegar tiros. En el que hace falta tener muchísima habilidad. Y que no es nada táctico. Que aquí es eh, ser el más rápido desenfundando y apuntando. Y me está machacando. Y, y bueno, pues eh, nada. Este es uno de los últimos trabajos de, de ID Software. La compañía que por cierto hace años pues nos brindaba eh, versiones nativas de sus juegos y desde que están con, con Bethesda con Zenimax pues ha dejado de, de ofrecernoslo. no sé si por dejación de, de Zenimax o, o simplemente pues, por, por puro odio bueno, por odio no creo que sea pero simplemente por pues porque no lo consideran importante como, como, como en su día pues a lo mejor lo hacía lo hacía la gente de ID bueno, llevamos dos minutos y 33 segundos de, de partida como veis esto se está empezando a calentar ya. El juego presenta pues, unos gráficos bastante, bastante buenos, eh, con, con una calidad notable. Es un juego pues, de una factura impresionante, eh, teniendo en cuenta pues, que es un shooter típico, el típico arena que todos conocemos, especialmente los linuseros que tenemos una, unos cuantos buenos ejemplos de, de buenos shooters. Ostras, que aquí nos acaban de plantar fuego. Nada. Me ha machacado. Y bueno, pues si no le tocamos a nada, tarda pues eh, unos cuantos segundos en reparecer. Le damos aquí y aparecemos al momento. vale. En ese caso, no ha, no ha variado mucho lo que es el... El tema del Quake, si recordáis, pues eh, no había que esperar. No había rondas ni, ni penalizaciones. Tú simplemente empezabas y ya está. En este caso le damos a espacio pum, o pulsamos ahí y ya podemos seguir jugando. Bueno, ya me han plantado fuego otra vez. El demonio este de las narices y vamos a escoger por ejemplo pues otro otro jugador vamos a ver qué tal con este esta es otra de las características del juego que podemos escoger diferentes modelos durante la partida cada uno de estos modelos pues va a tener unas características determinadas y, y bueno pues eh, podremos obviamente hacer uso de ellas según nos venga bien o según nos apetezca Bueno, no conozco para nada el mapa, ¿vale? Eh, tenéis que perdonar siendo más perdido que un cerdo de un garaje, pero es que eh, soy bastante nuevo en este, en este juego y no, no lo tengo controlado aún. Empatados. Encabeza. Equipos empatados. Liderando perdido. el cuadro de Equipos empatados. Encabeza. Cuádruple aparecido. Tenemos estos power-ups, en este caso, dependiendo de cada uno de los personajes que escojamos, pues son di diferentes. En este caso, teniendo el que yo tengo, pues es la, la embestida. This oh. point Como veis, ya estoy aquí medio concentrado, me he callado de golpe. Equipos es que empatados. estos juegos absorben bastante. Me voy, me voy a matar con una embestida, hombre. Me va a matar, me va a matar. salió este hombre Bueno, ¿Qué os está pareciendo este Wake Champions en Linux? A mí sinceramente me encanta, adoro este tipo de juegos así rapiditos sin mucha complicación, sin tener que pararte a pensar en tácticas, tiras para adelante, disparas y, y lo que pilles es lo bueno que tiene. Bueno, como os decía, el juego obviamente no va perfecto, es una emulación por testing play, pero como sabéis, eh, bueno, pues, eh, yo os dije ya antes varias veces, depende mucho de su rendimiento, depende muchísimo de, de, de la grabación que estoy realizando con OBS, ¿vale? Eh, la grabación se come perfectamente un 30% de lo que es el rendimiento del juego. Estoy jugando en calidades medias eh, no tengo como sabéis, pues una tarjeta gráfica súper buena que me permita, pues eh, poder disfrutar del juego con más calidad y bueno, eh, al, al estar grabando, pues aún encima pues, penaliza mucho más si tuviese una capturadora, eh, pues probablemente podría mostraros el juego de una forma mucho más real de lo, que, de lo que podéis ver aquí. ¿vale? De cómo se vería realmente pues con mi tarjeta gráfica, que es una, una GTX 1050 Ti. Es una tarjeta de media, más o menos. Y, y bueno, pues eh, se vería todo mucho mejor. Y bueno pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo de Quick Champions, aquí tenéis a, a, al equipo y, y bueno pues eh, nada, os recordamos que somos jugando en linux.com que podéis eh, por supuesto visitar nuestra página para estar al tanto de todo lo que son las novedades eh, de los juegos en linux, eh, artículos, análisis, eh, reviews, hablamos también por supuesto de hardware, de drivers, de software, todo lo relacionado con, el, con lo que es el gaming. En, en nuestro sistema y bueno pues eh, también nos podéis seguir a través de los canales eh, habituales eh, como por ejemplo pues nuestro canal de Twitch, nuestro canal de YouTube eh, nuestros foros, nuestros grupos de Telegram y Discord, nuestro grupo aún no, ofici no oficial de, de Matrix y seguramente me dejo bastantes cosas por ahí atrás. Tenemos también obviamente pues estamos presentes en redes sociales, nos podéis encontrar en Twitter, en Mastodon, en Facebook y, eh, y bueno, pues eh, después de soltaros todo el rollo este de, de todos los sitios en los que estamos, bueno, pues os diría que si os gustó el vídeo, que por favor que le deis a like y que si queréis hacer cualquier comentario, pues va a ser siempre bien recibido, ¿vale? Eh, también me gustaría comentaros que os dejamos por ahí abajo un, un pequeño enlace. Eh, pues si queréis hacer algún tipo de donación para nuestra comunidad a nosotros nos va a venir muy bien porque lo vamos a utilizar eh, para pagar nuestro nuestro hosting nuestros dominios los gastos que tiene eh, pues nuestra comunidad vale que no son pocos y, y bueno pues toda ayuda toda ayuda vale y nada sin más eh, me despido como siempre como os dije soy Leijon 1975 y como siempre os digo, ¡hasta la próxima, señores! ¡Chao, chao, chao, chao, chao!